...y hermano Alberto Vázquez, que como siempre, pues toca, trae esos temas sumamente interesantes. En el día de hoy, Abinader yerra en la propuesta o en su propuesta de reforma constitucional. Son unas 12, ¿verdad?, que propone el presidente Luis Abinader llevar a cabo en este periodo, que le corresponde llevar los destinos de este país. Y vamos a ir entonces a la opinión. ¿Y por qué Alberto Vázquez dice que de alguna manera el presidente... Eh, yerra en este sentido pero antes de presentar y dar la bienvenida a nuestro querido Alberto Vázquez, pues yo quiero recordarles que la planificación es parte de la vida y es por eso que llega a San Francisco de Macorís, el parque cementerio privado Fuente de Luz Memorial Servi, que es un lugar lleno de paz y luz, donde esa despedida a su ser querido, pues lo va a permitir que sea menos difícil, recuerda que en el parque cementerio Fuente de Luz eh, memorial service, te va a obtener múltiples beneficios y todos nuestros servicios son personalizados y los precios acorde con tu presupuesto aquí te ofrecemos mantenimiento a su propiedad vigilancia a las 24 horas, inhumación y despedida además de carpas, sillas, mesas y todo cuanto necesite en ese momento que tiene la que despedir a tus seres queridos, para mayor información contáctanos al 809 809725 15 a 15 y uno de nuestros asesores de familia con mucho gusto te atenderá. Parque Cementerio Privado Fuente de Luz Memorial Service en San Francisco de Macorís. Saludamos una vez más como cada martes le damos la bienvenida a nuestro compañero Alberto Vázquez. Saludos Alberto, bienvenido. Víctor, saludo. Emanuel, saludos, saludos, Manuel. Saludos Alberto. Saludo, saludo, saludos amigos, saludos amigas. Alberto, este <coughs> tema... ¿Verdad? Que ha despertado mucho interés en la vida nacional y son estas propuestas que tiene previsto llevar a cabo el presidente de la República, donde veo que eh, usted eh, dice que eh, tal vez no está de acuerdo ¿verdad? con alguna de las propuestas que tiene previsto llevar a cabo el presidente de la República. Quisiéramos saber eh, por qué tiene Alberto esa percepción con respecto a esta acción del presidente. Bien. Visto, mira, si observa, nosotros le hacemos una crítica a la propuesta de reforma constitucional. ¿Qué trae Abinadera al gobierno? Usted le puede preguntar al pueblo dominicano, ¿cuál fue el principal error de Danilo Medina? Intentar una reforma constitucional a su medida otra reforma constitucional, que ha sido el gran error de todos los gobernantes, salvo el presidente leonel Fernández, que te hizo una reforma constitucional con todos los sectores y que, al decir de los analistas internacionales, se trata de una de las reformas más novedosas que existe en el área. O sea, no se trata de una reforma profunda, Pero, ¿cuál fue el principal elemento para que Abinader hoy fuera presidente? El intento de reformar de nuevo la constitución. O sea, el pueblo le tiene miedo a los intentos de modificar la constitución por el temor de querer acomodarla. Y cuando nosotros hablamos de que el presidente hierra, nos referimos básicamente en su planteamiento de reforma a la constitución porque ya los demás puntos serían, eh, tengo mis posiciones con relación a los demás Alberto, puntos, pero, pero es el que más me llama la atención. Alberto, pero por ejemplo, el presidente eh, ya de hecho ha iniciado a convocar diversos sectores. Asumo que esa convocatoria es para oír la opinión de todos esos sectores. ¿No tiene sentido eso la convocatoria no, no, de los sectores? Los... Vamos a ubicarlo. Yo quiero centrarme en la propuesta de reforma a la constitución sí, sí, sí, no a los 12 puntos a ese en específico a la, a la propuesta de reforma a la constitución primero la so el solo hecho de hacer una propuesta de reforma a la constitución es un error del presidente segundo el tema que escoge el presidente para ser reformado es un tema que no merita, que no necesita una reforma, porque la Constitución lo establece bien claro. Yo honestamente soy sincero. Yo no sé cómo el consultor jurídico, porque Abinader es economista. Desde luego, un planteamiento así tiene que ser analizado, visto por su consultor jurídico, por su consultor jurídico. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la Constitución, la Constitución tiene un Ministerio Público autónomo. Un Ministerio Público independiente, un Ministerio Público que lo escoge el Presidente de la República y los adjuntos puede seleccionarlo la mitad, el Presidente de la República, y los otros, el Consejo del Ministerio Público. O sea, la Constitución establece un mecanismo viable, es importante esto, viable, porque está en manos de una sola persona. ¿A dónde tú le va, ¿Qué reforma tú le vas a agregar? Que sea el Congreso, por pues bueno, se convertiría en un caos. Que sea el Consejo, también un caos. En cambio, en la mayoría de los países del mundo, la política criminal de un Estado, ¿quién la dirige? El presidente. ¿Y que entonces, ¿quién, debe, quién debe escoger? A uno de los actores principales del manejo de la política criminal del Estado. Al procurador de justicia, como se le llama en algunos países. En incluso. algunos países, el presidente. ¿Quién nombra a los jefes de la policía? ¿Le van a poner eso al Congreso? El presidente. ¿Quién nombra al ministro de Interior y Policía? El presidente. ¿Por qué? Porque es, porque es parte de, un, de, de, de unos compromisos y de unos eh, obligaciones y funciones que están muy atadas al Ejecutivo. Entonces, a donde yo quiero llegar y quiero dejar bien claro que el presidente, primero, no debió hacer en su primer discurso de rendición de cuentas una propuesta de reforma constitucional. Tú puedes estar seguro que gran parte, como ya lo están haciendo, gran parte de los sectores se han pronunciado y se van a pronunciar en contra Reforma constitucional en este pueblo, en este país, significa querer acomodar cosas a mis intereses. Y el presidente, pero bueno, aunque fue al final, el presidente actual se sumó al expresidente Leonel Fernández, que asumió la defensa a la constitución para evitar que una nueva modificación... Para que el presidente Danilo Entonces, Medina de nuevo aspirara. Entonces, la, el pueblo tiene. Tú, tú no puedes hablarle al pueblo de cosas que le dan miedo. O sea, la pregunta mía es, Alberto. Me, me entiende, el, el, sí, Tú el, no puedes hablarle el, al pueblo el, de cosas que le dan miedo. Sí. El presidente habló en su discurso de 12 áreas, ¿verdad?, de, para, que deben ser reformadas. Dentro de esa está la reforma a la Constitución. Entonces, entiende, Alberto, que este tema de la reforma a la Constitución podría ser. El, el, el, el centro de fricciones ahora de conflicto dentro de la vida nacional en ese sentido el hecho de que dentro de esas dos áreas que deben ser reformadas según el presidente esté la reforma a la constitución, ¿podría esto desatar un avispero a partir no, de este momento? No, el no, no, no. relación a la reforma constitucional ya hay reacciones, en reacciones y no podría ser eso, o sea, a ver si, si me doy a entender eh, estar metido esa, esa, esa, esa, esa parte de ese la. Elemento. Ese elemento. de la reforma de la Constitución pues no podría hacer. Podría eso, eso enlodar. Correcto. Pero, las otras propuestas del presidente, que a lo mejor. No podría hacer entonces eso hasta una especie como de condición. Porque son 12, ahora que pretende reformar. que quiere someter. Bueno, el presidente Luis Abinader hasta ahora ha estado gobernando con cierto grado de prudencia. Si condiciona los otros 11 puntos a eso, entonces dice mucho de que su norte es una reforma no, constitucional. Eh, eh. ¿Qué quiere? Eh, llevar la reelección a tres periodos. ¿Por qué es lo más que tú puedes pretender? Aunque él escoge un punto, que es el punto que está más definido y claramente identificado y que no hay que tocar desde el punto de vista mío como abogado, pero ¿cómo a tres periodos que usted dice, Alberto? Bueno, es un decir, okay, okay. es un decir, te digo. O sea, si ese es el punto que tú tienes medular, que sin, sin ese punto yo he echo a un lado los otros 11, entonces no es una reforma a la Constitución partiendo del Ministerio Público, si es tan prioritario para ti. Entonces, algo que va dirigido a ti, es algo que tú tienes intención. ¿Y qué podría ser ¿Qué es más importante para un gobernante? que en vez de tener, tener la oportunidad de reelegirse por una ocasión, que esto sea por dos ocasiones más. ¿Sería? Sería, y no creo que sea así. De ahí viene, de ahí viene, que haya una respuesta de la población intelectual, de los sectores importantes de la sociedad civil y de los sectores políticos de reacción. Fíjate que ninguno, claro, Tú tienes el mayor de los simuladores que desde, de la, desde la perspectiva del PLD, la primera imp, impresión es que ellos no están de acuerdo. Pero tú sabes que habilitarían a Danilo. Eh, pero a eso voy. Tú sabes que, tú sabes que, ese no estoy de acuerdo, dicho por el secretario general del PLD que está por debajo del presidente del PLD, que es Danilo Medina, esa posición, esa posición, al final tú no sabes si creerla o no creerla, porque nosotros tenemos, recientemente vivimos del expresidente Danilo Medina un sinnúmero de eh, violación a su palabra, que tú no puedes creer nada de lo que, de lo que viene de ahí. O sea, tú no puedes creer nada de lo que nazca del PLD, porque si la intención de, de, de Danilo es que sí, para tratar él, rehabilitarse, y él podría intentar, pues, que él lo diga, que lo diga su secretario general, poco importa, porque no es creíble. Pero lo, lo, de, lo delicado del caso es que tú tomas algo que se ha convertido y que se convirtió durante cuatro años de la, de la gestión de los últimos cuatro años de Danilo Medina, en el principal escollo a todos los problemas de la nación, Víctor. Alberto, Víctor, vamos a recordar que esa lucha por que no se modificara la constitución, abarrotó todo lo que tiene que ver con la actividad del Estado. Alberto, y la pregunta mía es... Ese diálogo, esa convocatoria a los diversos sectores de la vida nacional, ¿no se supone que de ahí es que va a salir los resultados de, lo, de, la, de la real propuesta que se vaya a hacer a las diversas reformas que propone el presidente de la República? Bueno, ¿O ya, ese diálogo eh, tiene o no, no tiene sentido? Bueno, mira... El ¿O se va a predispuesto recuera, a ese diálogo? Si mal no recuerdo, el presidente se concentró, habló de 12 puntos. Los 12 puntos no están tan definidos. Él se refirió ¿Lo que el número. Sí, y pero, pero eh, ya esos 12 puntos, esos 12 puntos tendría que, que, que, que no solamente ponerle nombre y apellido, sino ponerle meta, sentido. Por ejemplo, el presidente Luis Abinader dice, vamos a reformar, a reformar la constitución en torno para ser un ministerio público fuerte. Claro, en el discurso no había forma de entrar en detalle. ¿De qué forma tú lo vas a poner fuerte? ¿Qué es lo que le falta al Ministerio Público? No, porque esos detalles sumo son... vienen ahora. O sea, ya eso pasa, con los... A hablar eso de pasa con los demás 11 puntos. Por lo que uno desconoce que en sí quiere el presidente con los demás puntos. De ahí es que yo digo que el presidente no debió hablar de reforma porque eso ya enloda. Pero yo, digo, en ese sentido, los yo digo, demás 11 por puntos. Por eso que yo estoy importantizando al, al, en la búsqueda de consenso del presidente, porque sin eso es diálogo, asumo, estuviese Alberto Vázquez lo primero que va a decir en el primer encuentro yo entiendo que, que estoy de acuerdo 100% con los, con, de los 12 puntos con los 11, pero no estoy de acuerdo con que se, con que se toque la bueno, de la pero que el presidente Leonel Fernández en su intervención de ayer dejó claro dejó claro que no estaré de acuerdo con una reforma constitucional Entonces por... y no solamente por, el, por y no solamente por el tema del ministerio público sino porque bueno por yo te voy a decir algo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver una declaración del presidente del tribunal constitucional yo, yo la vi sí la Pero, Alberto pa, Óyeme. Sí, pero precisamente por eso es que yo digo y sigo insistiendo en la búsqueda del consenso. Así como dice el presidente Fernández, por ejemplo, cuando se convoca ese diálogo, eh, van a surgir de, de 60 personas, diferentes sectores que participen, van a surgir, por ejemplo, 50. Van a decir? No, eh, yo estoy de acuerdo con los con los con esas 11, de las 12 propuestas, okay. en estas 11 de áreas sí se puede dar la reforma. Ahora, no estamos de acuerdo que se toque la constitución. Yo creo que me, automáticamente el hecho de que, si es buscando consenso que esté. Y si no hay un consenso para tocar la contención pues yo creo que se cae por sí solo. Víctor, perdón. Víctor, no tiene por qué caerse. Porque si tú de, 11, de 12 puntos encuentras que la mayoría no está de acuerdo con uno, entonces no tiene por qué caerse, porque entonces la intención tuya no era ver los 12 puntos. No, entonces, la intención tuya es ese punto. No, no, Alberto, no sé si me, no, me doy, no me doy a entender. ¿Cómo? Bueno, yo creo que están en el en el, en el debate de, del consenso y, y hay cosas que quizás van más allá de ese consenso, porque es bien sabido que quizás ese consenso no van a convocar a todo el mundo, no van a llevar a un Víctor, quizá a un Alberto, sino a personas que estén de acuerdo o que estén predispuestas, puede ser, no sabemos lo que allí pase, uno prejuzgando también. Pero entiendo que hay que dejarle eso un poquito al tiempo, a que se vea quiénes serán los que van a. a si ese consenso realmente llegará. Si ya se, se comenzó, tocará, a, claro, ya, ya se punto. comenzó a, a hacer invitaciones. Bueno, a los sectores a los, que están representados. Primero en el a, los Congreso, sí, a los partidos políticos. Claro. La mayoría, por no decir todos, de los partidos políticos rechazan tocar la Constitución. Lo que yo comenzar. veo más viable de las 12 reformas que él dio fue la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque aquí es más fácil reformar la constitución que cualquier otra ley. Si no tome de ejemplo el Código Penal, que tiene 20 yo años dice, dando vuelta en el Congreso, sin embargo, en esos mismos 20 años se ha reformado cuatro veces la constitución. Sí, bueno, pero es un, es un, eso, es una, eso, eso es una forma irónica que tú lo dices. Uh -huh. Sí, que la, exactamente. Es la más viable, pero nosotros debemos eh, siempre... Eh, criticar la reforma a la Constitución por, por reformarla. Para, ¿Qué decía el presidente del Tribunal Constitucional? Tú tienes que tener cuenta con la reforma a la Constitución. Tú no puedes... Claro, nosotros hemos hecho de la reforma a la Constitución algo... Tan, bueno, que acaba de decirlo de forma irónica y Manuel, y es que se, ha sido así algo tan simple, algo tan sencillo que parece que es lo más fácil de todos los 12 puntos parecería lo más fácil porque a lo que, es, que es, lo, es lo, que, lo que más ha hecho más pero que... ¿por qué? porque tiene que ver mucho con el interés del gobernante lo que sí yo quiero es eh, quedar claro el presidente Luis Abinader en, su, en menos de, de 15 días y yo he sido y soy un defensor de grandes de sus propuestas, de su eh, accionar del presidente. Pero en menos de 15 días el presidente Abinader ha cometido dos graves errores, dos graves errores. Una, dejar que sus legisladores, por culpa de sus legisladores, no se ha apoyado el Código Penal Dominicano. Son graves errores, fue un compromiso de campaña de él. Y la población esperaba de él el apoyo. Dos. Déjalo ahí, uno. ¿A qué usted atribuye que se haya dejado tomar el pulso por sus legisladores? Mira, alrededor de, del presidente Luis Minadere giran un sinnúmero de sectores llamados de la sociedad civil, de la sociedad civil, que ya no son de la sociedad civil porque están todos en el gobierno, su gran mayoría, que tienen mucha incidencia. E impulsaron mucho para que él hoy fuera candidato, porque eran voces... Eso son y te va a dar nombre... Pop, no, no, no, te va a dar nombre. Los popis no. <risa> Intelectuales. Cuando tú oyes opiniones de un Juan Bolívar Díaz, tú tienes que leer a Juan Bolívar Díaz. Hay que leerlo, porque es un intelectual. Cuando tú oyes una opinión de L. Mateo, tú tienes que leer a L. Mateo, porque es un intelectual. Cuando tú oyes un comentario de Uchi Lora, tú puedes no estar de acuerdo con Uchi Lora, pero es uno de los periodistas más independientes que hay. Y estamos hablando de gente que fueron defensores de las posiciones y sin lugar a duda aliado de Alvin Nader en su condición de candidato del PRM. Una altagracia Salazar. Marino Zapete, son, son, son, te estoy hablando de cuatro o cinco personas que la gente lo ve como compromisario con la sociedad, pero también tienen sus compromisos. Y esos sectores, esos cuatro que te mencioné a ti, tienen sus propios intereses, sus propias convicciones, sobre el tema principalmente, por ejemplo, del aborto. Sobre el tema del aborto, sobre el tema de Haití tienen una posición es esos cuatro muy diferente a lo que la sociedad entiende sin embargo sin embargo con relación a otros temas coinciden bastante con el sentir social porque son, son buenos ciudadanos y tienen mucha incidencia tienen mucha incidencia en lo que pueda hacer y no hacer en su gobierno Luis Abinader porque fueron fueron fueron eh, los timones y las cabezas de la Marcha Verde, y si hay mañana otra Marcha Verde, Azul, olvídate, para serte sincero, esos sectores, ese grupo de intelectuales, muchas veces no son de nadie, son de su convicción. ¿Y la segunda? La segunda, <risa> la propuesta de la reforma constitucional, no debió ser, no debió ser. ...y utilizar como pretexto algo que está tan claramente definido... ...y que ha sido... ...con lo que establece la ley... ...oídate esto para que tú veas que, no fue, que fue un error... ...con lo que establece la ley sobre el Ministerio Público... ...Luis Abinader ...ha hecho... ...y ha colocado... ...a la persona... ...que tiene los mejores números... ...en todas las encuestas... ...entonces el, el Luis Abinader ha dicho... ...voy a modificar la Constitución... Para tocar el tema del ministerio público, pero el ministerio público que usted designó en base a la Constitución, ese ministerio público es el que está más alto en la valoración, más alto que el propio presidente. Que tocar. Óyeme, oigan ustedes. tocar. Si las propias encuestas. Que Miriam dado, Germán está más alta que el presidente Luis Abinader. En valoración. En todas la en las encuestas. En valoración. Alberto, una pregunta de. ¿Con qué fue designada, que Miriam? Aquí? Y cuál ha sido cuál ha sido el soporte legal para que Mira Germán y su equipo estén gravitando, estén haciendo su trabajo, lo que le ordena la, la, misma, constitución, la propia Constitución o sea, que hoy critica, lo que le faculta con mismo... la Constitución que Luis Abinader quiere modificar bajo el pretexto de fortalecer el Ministerio Público que hoy tiene la mejor valoración dicho por todas las encuestas que se han hecho después de su mandato Alberto, una pregunta de examen que hasta iba a levantar la mano recordando los tiempos que tomaba clase con usted eh, ¿qué puntos, hasta qué puntos de la constitución pudiera tocar el presidente Abinaderos o el congreso en este sentido sin necesitar un referéndum popular? bien, mira Tú sabes que, que fueron uno de los, fue uno de los temas que se baloteó, porque tú sabes que el referendo está eh, contemplado en nuestra eh, norma constitucional. Si no fuéramos el tema del Ministerio Público, que fue su propuesta, no está sujeto a un, referendo. a un referendo. No, no estaría sujeto a un referendo. Si estuviera sujeto a un referendo, tal vez él no lo hubiese planteado, aunque yo insisto que el solo hecho de él plantear como reforma constitucional tocar el Ministerio Público fue un, una manifestación clara del desconocimiento de lo que dice la Constitución del Ministerio Público. Porque te reitero, con lo que dice la Constitución del Ministerio Público, él ha nombrado un Ministerio Público que tiene la mejor valoración del gobierno, de todos los funcionarios. Por eso yo digo, en mi presentación como tema, Yerra el presidente en su propuesta constitucional, no debió hacerlo. Alberto, gracias, gracias una vez más por compartir con nosotros este sumamente interesantísimo tema que usted ha compartido con nosotros y todo el público en el día de hoy. Gracias por estar con nosotros.